Lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había ahí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a alguno de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, merece que le concedas ese favor? Pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes porque ya, ya no, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. A otro le digo, ven y viene. Y a mi criado le digo, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús quedó lleno de admiración Y volviéndose hacia la gente que lo seguía dijo Yo les aseguro que en Israel he hallado una fe tan grande Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti y, Señor, Señor Jesús Este relato que se encuentra también en Marcos y en Mateo el personaje central es el centurión. Había en ese tiempo de Jesús militares romanos de alta graduación al servicio de Herodes. Estos militares tenían que reconocer mediante el juramento la debida sumisión al emperador como hijo de Dios, un título divino. Pues bien, lo llamativo de este episodio es que Jesús afirma que este pagano y jefe de las fuerzas de ocupación de Roma, sobre el territorio y el pueblo de Israel, este hombre tenía una fe más grande que ninguna otra persona en Israel, el pueblo de la religión bíblica, la verdadera. Pues así y todo, resulta que a juicio de Jesús, este infiel tenía más fe que cualquiera de los verdaderos fieles. ¿Por qué? Por una simple razón, porque un esclavo que tenía en su casa sufría mucho y estaba, estaba a punto de morir.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 Usano. La fe del centurión aquel no era solo ni principalmente un asunto religioso en relación a Dios. Era una experiencia humana en relación a un esclavo que sufría hasta el límite del dolor. El centurión no soportaba ver aquello, tanto dolor en un desgraciado. Al llegar a este punto y en este momento estamos tocando a fondo que es el cristianismo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Dónde y en qué está lo que más le preocupa y le interesa a Jesús? Todos se centran en una sola cosa, en nuestra sensibilidad o nuestra insensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Esto es lo que va a decir nuestro destino eterno. ¿Creemos realmente en Jesús? Por lo demás queda patente en este episodio que Jesús entendía la fe de manera distinta como nos los han explicado nosotros la fe para Jesús no es un acto mental o la aceptación de unas verdades para Jesús la fe es fiarse de él por completo sobre todo en cuanto se refiere al problema del sufrimiento humano como era el caso del criado enfermo que había en casa del centurión romano de, de Cafarnaú que el Señor los bendiga